Hola amigos y amigas, soy el Italiano motero y este es un canal de viajes en moto 100% en español pero con acento italiano. Hoy os traigo el segundo episodio del viaje a las playas de Cáriz con mi amigo El Cubio. Dejamos el episodio anterior en el mirador de África en Tarifa. Y en este episodio vamos a visitar las ruinas de la antigua ciudad romana de Paello Claudia en la playa de Bolonia. Y después de la intro seguimos. No, Ah, oh, mira, la gafa. Ha, ha dicho a vosotros seis. Sí. acabo de ver con la pata del diccionario. <risa> aquí una foto está guapa, ¿ve? aquí la motito para allá. Ahora, ahora nos vamos a hacer una foto 360. ¿Eso qué es? ¿A menos de 4 euros? <risa> a 360 es muy caro eso, más baratito. <risa> Vale, ah, bueno. Hablando de errores de gramática, el otro día Ana estaba corrigiendo un, e un examen de la universidad y me enseña eh, una tía que había escrito con lleva, pero eh, con lleva. Y es... B -A. Hostia. O sea, no, no podía, en, en cinco letras no podía equivocarse más No, no, la gente no sabe escribir, tío Yo lo flipo, ¿eh? Sí, pero la, escucha, que yo, alguna vez se me han llegado WhatsApp o algo de gente que, que está trabajando en sitio hace un poquito hasta, Digo, esta criatura, tío Cuando tiene que escribir algo, macho, yo qué sé Pero una cantidad falta de autografía. Igual que este. Ustedes estoy seis de aquí, y nosotros somos dos, ¿no lo está viendo? Seis, no, dos. Dios, no wow. Aquí hay que valer para vivir también, ¿eh? Sí. Yo tengo una cosa, aquí esto tanto viento todos los días, tío, se vuelve más areta, ¿eh? Es muy bonito el entorno, pero... El viento es muy por culero. Ahora con una moto más pequeña, que es más, el viento se te lleva, ¿eh? ¿Esto? Ya te digo yo. A ver, por aquí creo, ¿no? Sí. sí. Si queréis, vamos para allá. Otra cosa es para donde nos lleva el viento, ¿eh? Porque esto es un peligro, ¿eh? Hemos pillado el levantazo, tío. ¿Tú crees que seguirá en pie lo Claudio o se la va a llevar al aire para la playa? <risa> ¿Ahí no hay una duna de la playa de Boloña? Sí ¿Pues no sumergido por la duna? Había por lo menos Igual ahora es un llano para ir ir aparcar coche, eh no. Con un gorrillo Estás día como para soltarse las manos de hermanilla, eh Ya. Yeah. <risa> Lo bueno es que con el levante no hay mosquito, tío. Ah, es verdad, se lo lleva el viento. <risa> ¿Y cómo curve a esta moto? Bien. Hombre, ten en cuenta que es una custom, no es.. No te puede hacer, ¿entiendes? Mucho indio porque son motos largas y. y bajas. Ya. Yeah. Ah, sí, ahí la veo. Ahí ¿Sí? abajo. ¿Se ve ya o qué? Se ve la duna. Viento. Ah. Viento todo el que tú quieras. Baero <risas> Claudia fue una ciudad romana situada en la ensenada de Bolonia, a unos 22 kilómetros al noroeste de la ciudad de Tarifa, en provincia de Cádiz. El estudio de sus restos arquitectónicos muestra su origen romano a finales del siglo II a.C y su existencia está muy relacionada con el comercio con el norte de África. La pesca, la industria de salazón y el garum, una salsa derivada del mismo, fueron las principales fuentes de riqueza. Lo que veis aquí es el Palacio de Justicia, situado en el foro frente a los templos. Estaba presidiado por una estatua del emperador Trajano de más de 3 metros de altura. Aquí vemos las termas romanas de Baelo Claudia. Por sus grandes dimensiones, se piensa que se trata de unas termas públicas. Está compuesto por estancias calefactadas, además de una piscina de dimensiones grandes, revestidas con ornamentación marmórea y esculturas. Y como en toda ciudad romana que se respete, no podía faltar un teatro, que en Baelo Caulia es el mayor edificio, con aforo de hasta 2.000 personas. Desde finales del siglo I, su prosperidad viene paulatinamente a menos coincidiendo con la crisis de la producción de sus fábricas, las invasiones del norte de África, los saqueos de las hordas germánicas y, sobre todo, un movimiento sísmico que con un tsunami arruina los edificios levantados durante la época imperial, factor que acelera el proceso de abandono que ya venía sufriendo la ciudad. Después de la visita a Paello claudia nos pusimos de nuevo en marcha para llegar a nuestra base de operaciones del día un camping en Vejer de la Frontera desde el cual nos moveríamos por las playas del Palmar y de los Caños de Meca al llegar al camping fuimos a registrarnos y dejé la cámara encendida y entonces aquí podemos contemplar como tanto patrimonio histórico y cultural que tiene España queda en la nada cuando escuchamos esto yo lo capo ahí. Yo lo llego. Yo lo capo ahí. Yo lo de la no, hermana, déjate que está medio clavado. No le va. No le va, un pedazo de no. Bueno, y después de esta auténtica violación a la lengua castellana, que ya llevamos eh, unas cuantas en este episodio, nos fuimos a nuestras Parcelas a montar las tiendas de campaña Mirad la mía que rápido se monta Por la tarde nos fuimos a las playas del Palmar Al lado de Cunil de la Frontera Y mirad qué desolación Por culpa del viento no había nadie Es que si te pilla el levante en esta zona con este viento es imposible quedarse en la toalla. Y esta es la playa de los Caños de Meca. Aquí dejamos las motos y nos fuimos andando hasta el faro de Trafalgar. Incluso caminar con este viento se hace tarea muy difícil. Mirar estos pobrecitos como iban. ¡Colera, tío! De faro y de Trafalgar, ¿eh? Bueno, y aquí llegamos a la playa debajo del faro de Trafalgar. La verdad es que es espectacular. Aquí hay que volver y tener la suerte de no pillar el levante para poder disfrutar como Dios manda. Me hubiera gustado poder volar el dron pero con este viento, imposible. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, no se os olvide ponerme un like y suscribiros a mi canal que sale gratis y me ayudáis a crecer.